¿Cómo están? ¿Cómo están? qué más. Hola niños ¿Cómo están? Bueno mi gente colombiana El tema de hoy es la igualdad Por eso quiero que voten por mí Y por eso les voy a dar un refrigerio Todo por igual porque primero que todo es la igualdad ¡Bravo! Y como les dije, vamos a hacer un compartir, porque ante todo la igualdad, mis compañeros, todo por igual. Porque así es que debe ser. La igualdad de todos es el mío. Para un buen vivir de los niños, no me pasa. Igualcito, miren, enfoque aquí. Que todo por igual, miren. Y todo por igual. Que pueda todo decir. Sí. La igualdad es lo más importante. Ahora voy a tomar yo porque ante todo la igualdad. Sin igualdad no somos nada en este país compañeros. Creo que me eché muy poquito. Por favor empujemos acá. Yo creo que la igualdad es lo más importante. Así que sí, por favor, camarógrafo Venga, porque le hago toma